Hoy estaba jugando Fall Guys en YouTube Métalas, métalas las dos Las dos ah. Las dos, las dos, las dos ¡Sí! Ah, ¡Vamos! ¡La otra! ¡La otra! ¡No! ¡No! Ah. ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡No! Oh. ¡Ya! ¡No! ¡Quedan 10 segundos! Aquí, aquí me pongo, aquí me pongo No pedo, no pedo No, Nelly, madres, no Ay, ese estúpido azul, ese estúpido azul Ese estúpido azul Ah ¿Por qué hizo eso, mi estúpido? Oh No manches, ya lo teníamos Ay Ay, yo la detengo, yo la detengo Jezoquete